Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todas y todos, o todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y con la firmeza diaria para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticias en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, la policía de Haití se enfrenta a cientos de manifestantes en Puerto Príncipe. En el ámbito nacional, Ministerio de Obras Públicas refuerza patrullaje por motivo del Día de las Mercedes. A continuación, en el ámbito nacional, Ejército detiene 22 haitianos ilegales que viajaban en minibús hacia Asua. Para hoy, las noticias a nivel local, las siguientes. Conciliador Caso Muné, SRL visita San Francisco de Macorís para reunirse con afectados. Encuentran muerto a un hombre en una pensión aquí en San Francisco de Macorís. Niño de 8 años cae en un hoyo en Arroyo Seco, en Tenares. Caramba, qué lamentable. Un muerto y un herido en un fatal accidente ocurrido en Villarriba este fin de semana. Impactante. Desconocidos roban en Capilla Juan Pablo II en el municipio de Tenares. ¡Wow! Internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle participan de celebración por día de la briga de las Mercedes. Gigantes del Cibao. Realizan rueda de prensa previo a inicio de torneo Afirman estar confiados Con gran asistencia y presentación artística Culmina exitosamente la primera versión del Festival Origen de Música y Cultura Estas noticias y otras la ampliaremos al regreso Acomódese Ya inició la fuerza informativa sobre todo La policía de Haití se enfrenta este viernes a cientos de personas que participaban en una manifestación en Puerto Príncipe para pedir la renuncia del presidente Jovenel Mulsés a quien culpan de desabastecimiento de combustible en el país. Los manifestantes lanzaron muchas piedras hacia los uniformados y la policía, gases lacrimógenos en varias ocasiones, para tratar de dispersar la marcha convocada por partidos opositores y movimientos sociales. ¡Veamos! En Haití, cientos de manifestantes continúan con las protestas por la escasez de gasolina que lleva más de tres semanas en el país y que ha provocado la paralización del transporte urbano y de las actividades en el sector público y privado en el área metropolitana de Puerto Príncipe Bueno señores, ahí vemos imágenes de cómo se encuentra Haití, verdad, las manifestaciones que se han llevado a cabo por allá y todo esto por los combustibles, la escasez principalmente en el ámbito nacional Ministro de Obras Públicas refuerza patrullaje por motivo del Día de las Mercedes el Ministro de Obras Públicas Dispuso el reforzamiento del patrullaje en carreteras de las unidades del programa de asistencia vial y de seguridad ciudadana. Todo esto por motivo del Día de las Mercedes este próximo martes. Así que ahí está. Escuchemos a Luis Manuel Félix, director, director de Comipol. Adelante. Así como también los peajes, las principales avenidas y corredores, de las áreas metropolitanas del Distrito Nacional y de Santiago. Señores, ahí está. Ojalá y que todo transcurra en calma ¿eh? este próximo martes, Día de la Virgen de las Mercedes, y que no ocurran hechos lamentables. Y por esto entonces esta institución ha dispuesto ya de estos organismos de socorro para que estén apostados en diversos puntos estratégicos y socorrer, ¿verdad? Tratar de orientar a las personas al momento de conducir. El ejército detiene a 38 haitianos ilegales que viajaban en un minibús hacia Asua. Miren las imágenes, señores. Así que el ejército detuvo a estos 34 indocumentados haitianos, incluyendo un menor de edad que eran transportados en un minibús con destino hacia Asua, desde donde posteriormente se dirigirían hacia Santo Domingo. Los detenidos fueron entregados a la Dirección de Migración para su depuración y posible repatriación. Las personas eran transportadas en este minibús marca Toyota color blanco y fueron detenidas a la entrada de la presa de Sabana Yegua, en la carretera Sánchez. El minibús era conducido por un dominicano de nombre Rubén Darío Leiva, quien tenía de ayudante y cobrador a Emmanuel Familia Montero. Así que ahí está, señores, esto es lo que se mueve en el ámbito eh, nacional, internacional y nacional. Miren, nosotros nos vamos al corte comercial, pero el regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Antes de comenzar ya, verdad, con, con las noticias en el ámbito local regional, el desarrollo de nuestro contenido, yo quiero decir algo. La pasada semana cuando ocurrió el hecho lamentable aquí en San Francisco de Macorís, las pérdidas irreparables, esas pérdidas humanas de esos cinco jóvenes, jóvenes con un gran futuro por delante, Jóvenes de familia responsable, porque debemos de decirlo, de personas honradas en San Francisco de Macorís. De personas que conocemos y hemos tratado. Conocemos de lo que han hecho en San Francisco de Macorís, en su mayoría todos profesionales. Y nosotros desde el principio nos uníamos al dolor de esas familias. Lamentábamos rotundamente lo que ocurrió. Es el destino de la vida. Vivir y morir. Muchas personas han partido y así todo lo haremos, todo lo haremos, o por voluntad del Todopoderoso, o lamentablemente por un hecho trágico, pero ese es el destino, vivir y morir. Lamentamos profundamente lo de esos jóvenes. A raíz de esto, la Alcaldía o el Consejo de Regidores, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, declaró dos días de duelo. ¿Verdad? Lo que significa que los días de duelo correspondían a martes y miércoles, si no me equivoco, de la pasada semana. Dos días de duelo. Simbólicamente, ¿verdad? Que esos días de duelo, algunas banderas se colocan a media asta, eh, la municipalidad acoge estos días con un sentimiento, bien, muy bien, por ello, para honrar la memoria de esos jóvenes. Traigo esto a colación, este preámbulo, a lo que le voy a decir. Porque como organizador del Festival Origen de Música y Cultura. Festival Origen de Música y Cultura. Y voy a decir nombre porque me ha dolido bastante. Que una persona que a pesar de que mantiene sus diferencias. Con esta empresa teleoperadora del Nordeste. Y ha mantenido, ¿verdad?, un ataque frontal, él y otros regidores, a través del consejo, con esta empresa Telenor. Le hablo de mi, bueno, de a, lo, a nivel personal, ¿verdad?, de mi amigo Miguel Ángel Díaz Alejo Miguelín. Regidor que tengo mucho tiempo conociéndolo, no hemos tratado a nivel personal, ¿verdad?, cómo está usted, Miguelín, como persona. Lo hemos tratado y lo hemos cogido y lo saludamos a nivel personal, y hemos, no hemos quedado verdad extraño que vinculando una cosa con otra, este hombre de por Dios, este regidor, ha comenzado a través de las redes sociales a emitir comentarios defectivos, críticas fuertes en contra del primer festival Origen de Música y Cultura aquí en San Francisco de Macorís. Un festival que ha sido organizado por tres personas, señor Miguelín, y los demás que se han unido a sus comentarios. En este momento le habla a Vladimir Paul, el comunicador, el que está aquí y, el, y, y, y quien formó parte de un gran esfuerzo de ese festival, Origen de Música y Cultura. No le habla a Vladimir, el que usted ver en las calles y nos podemos saludar. Le habla a Vladimir este, el, el organizador del festival, el que le duele, el periodista de Telenor. Usted ha estado, ¿verdad?, produciendo unos comentarios a través del Facebook principalmente, criticando el festival, de que, la, de, que la, de que el municipio estaba en duelo, de que el festival que había que suspenderlo, por, por eso, por lo que ocurrió. No señor Miguelín, no regidor, usted está equivocado y todo aquel que se oponga al festival sin duda alguna, y lo podemos decirlo porque ha sido muy bien valorado, a uno de los festivales mejores organizados que se ha realizado en San Francisco de Macorís, al festival, al evento cultural que le hacía falta a esta ciudad. Si usted no lo sabía, y usted es un hombre de mucha experiencia, si usted no lo sabía, eso le hacía falta a San Francisco de Macorís. Es más, en ese momento de dolor y de tristeza, porque la vida debe de continuar, e incluso lo decíamos en Tarima, esto sería para aliviar un poco. Claro está, a las familias de esos jóvenes, nunca, porque un ser querido es algo que nunca podemos borrar, el sentimiento que llevamos por él, y más si una pérdida de esa manera, pero la vida debe de continuar. Debemos de seguir, ¿verdad?, llevando cosas positivas. Y eso fue lo que se hizo en el Festival Origen de Música y Cultura, que en su mayoría, el más del 50% del público que estaba ahí era del interior del país. Ahí había una gran cantidad de personas de Santo Domingo, de Santiago, de La Vega, extranjeros, españoles, franceses, italianos, que nos acompañaron. Claro está, usted lo ha vinculado con Telenor y ha emitido críticas en contra de Telenor de que suspendieron otras actividades. ¡No! Por destino de la vida ustedes suspendieron las actividades por lo que ocurrió, pero Festival Origen no se podía suspender. Festival Origen lleva meses y meses, meses y meses, más de seis meses organizándose. Porque para ese tipo de eventos que montamos ahí, un evento de calidad, que lo puedo decir, nosotros trabajamos de manera honrada. El patrocinio, inmediatamente, Telenor, como empresa número uno de, de televisión, de, te, de telecomunicaciones del país, conversamos con Julio Vargas, con quien usted mantiene una diferencia personal, y con esta empresa, pero la empresa es lo que abraza inmediatamente nuestro festival. La empresa dice no vamos a escatimar esfuerzo alguno para que este festival se realice y sienta un paradigma en San Francisco de Macorís. Y fue lo que se hizo. Telenor abrazó este proyecto. Inmediatamente se lo planteamos a Julio Vargas. Al igual que otras empresas que confiaron en nosotros, empresas de muy, muy alto renombre en San Francisco de Macorís y ministerios del país. Entonces, como que resulta, ¿verdad?, muy chismoso en este momento, usted quizás opacar ese esfuerzo que nosotros tenemos. Que mire cómo yo estoy todavía, distinguido, honorable, amigo Miguelín Caramba. Mire cómo estoy todavía desgastado porque llevamos días y días trabajando en ese montaje. Yo quien le habla, mi hermano Leonardo Herrera el Daco, Trabajador de la cultura incansable de este pueblo y mi hermano, profesor, comunicador, artista de este pueblo, Vladimir García. Y nosotros, carajo, nosotros no buscamos ningún tipo de beneficio personal para ese evento. Nosotros lo que queremos es que San Francisco de Macorís se coloque a nivel del país, se coloque a nivel del país como la capital de la cultura. Y así ha sido y se demostró en el día de ayer. Se demostró. En esas imágenes que vemos, todavía no ha llegado muchas personas, pero después, señores, ese parque se abarrotó con música buena, música limpia, música dominicana, música de origen. ¿Eh? Un, un, un espectáculo sin desperdicio que no se armó. Mira, ahí nadie ni tiró ni, ni una botellita. Paradigma debe, como un paradigma y un ejemplo, debe de ser origen para ustedes. Para que sigan, verdad, aprobando cosas, pero de esta magnitud, de esta magnitud, que cuando le enviamos la solicitud a ustedes, al Consejo de Regidores, por sus diferencias también que mantiene con el alcalde, que abrazó este proyecto Alex Díaz, días, sin ningún tipo de vinculación, sino porque conoce la trayectoria nuestra, tanto la de DACO, la mía, en el trabajo cultural, dijo, claro que sí. Y ustedes lo rechazaron y se lo mandaron a él, carajo. Se lo mandaron a él. Pero de todas formas, Festival Origen se hizo. No vamos a opacar a Festival Origen. Ustedes, a través de sus chismes, no van a opacar el Festival Origen de Música y Cultura, carajo. Que ya estamos cansados. A nosotros, ustedes no nos van a tomar en su, en su boca. Olvídense de eso. Nosotros no tenemos cola quien lo pise aquí. Ni Daco, ni yo, ni Vladimir. Dejemos el chisme. Y vamos a madurar mucho más. Que ustedes tienen mucha experiencia en esto, de por Dios. ¿Qué es un evento de Telenor? Claro que sí, Telenor lo abrazó el evento. Y gracias a Telenor tuvimos la magnitud que tuvimos ahí por su difusión y por su entrega a nivel comu comunicativa. Yo creo que ustedes, al contrario de esto, de estar criticando, usted, distinguido honorable regidor Miguelín, debe de sumarse el próximo año, el próximo año, porque pretendemos que Origen Festival de Música y Cultura se convierte en una marca para San Francisco de Macorís. Ahí habían muchos turistas ayer. Eso es lo que buscamos. Ahí había muchas personas del interior y todo el mundo que se fue, ¿eh? se llevó una impresión positiva de San Francisco de Macorís y de lo que somos a nivel cultural. Así que vamos a dejar un poquito estos chismes este directo por las redes sociales, criticando actividad positiva. Y le digo algo, el Festival Origen lamentablemente no se podía suspender. Que respetamos, ¿verdad? e Incluso lo decía ayer cuando estaba en tarima con, con, con quemao que lamentábamos de lo que, lo que había ocurrido, pero que en medio del dolor teníamos que seguir. Lo dije. Festival Origen llevaba más de seis meses su montaje. Nos apena bastante. Regidor Miguelín, sus comentarios, cuando toda la población ha valorado de manera positiva el Festival Origen de Música y Cultura, que en el 2020 será más grande. ¡Qué pena! Miren, señores, vamos a continuar, pero tenía que decirlo porque, miren, estoy agotado todavía y me extraña oh, oh, oh, que, que esta persona a quien nosotros a nivel personal le hemos tratado comienza a criticar a Festival Origen cuando, cuando sabe detrás quiénes somos los organizadores de esto, de por Dios. Así no se actúa. Conciliador Caso Muné, SRL, visita San Francisco de Macorís para reunirse con afectados. Vamos a escuchar las declaraciones de José Pérez Germán. Conciliador, adelante. Este es un proceso que todos los acreedores deben hacer con la finalidad de que aparezcan en el listado de acreedores del proceso de reestructuración. Todas las personas que se registren antes del 27 de septiembre van a tener la posibilidad de decidir sobre la propuesta de pago o el plan de reestructuración que entregue NUNED. Correcto. Eh, ¿Más o menos qué tiempo ya se lleva de, de ahí en adelante para que la gente pueda eh, ver esa propuesta de tiene hasta el 23 de enero del año 2020 para llegar a un acuerdo con los actores. Eso no significa que tiene que esperar hasta esa fecha para hacerlo. Prácticamente el 100% de todo hemos entregado los documentos. Porque ya hemos visto la necesidad y la urgencia de que hay un tribunal apoderado de esto. Sabemos que la justicia dominicana es una justicia que, que está en favor de los poderosos, pero si nosotros no nos, eh, no nos hubiésemos unido como estamos, no nos tuvieran muy, eh, eh, tomado en cuenta como han estado ahora. Nosotros no es que confiamos en las decisiones de ese tribunal ni de nadie, pero yo creo y todos en sentido general que debemos entregar el documento porque hay una sentencia mandatoria. Bueno, ahí están las declaraciones de William Hernández, ¿verdad? Uno de los afectados justamente en este caso de Muné. Y para Miguelín y para los que están estado criticando en las redes sociales a Festival Oriquen, pueden preguntarle a empresarios íconos de este pueblo que ellos acogieron y abrazaron el proyecto también ¿eh? desde el principio y hace muchos meses y recibimos un respaldo total. Claro está, el respaldo total fue de Telenor, como nuestra matriz, como nuestra empresa, como Telenor. Pero hay otras empresas, que le voy a decir, don Eufemio Vargas, que acogió el proyecto inmediatamente, RuaMar, el mismo gobernador, la alcaldía de San Francisco de Macorís, entre otros, otro, el senador de la provincia de Duarte. Ellos les pueden decir si eso se armó de la noche a la mañana. Irrespetuoso, caramba. Una persona que nosotros, te por Dios. Encuentran muerto a un hombre en una pensión. Miren, esto ocurrió el pasado fin de semana, donde un hombre fue hallado muerto en horas de la mañana del pasado sábado en una pensión o un motel ubicado en la Bienvenido Fuertes Duartes, aquí en San Francisco de Macorís. Este hombre, señores, eh, según los reportes que tenemos, porque estuvimos ahí, murió electrocutado. ¿eh? Murió electrocutado este hombre que al parecer resbaló con un agua y hizo contacto con un eh, conector de luz y se electrocutó. Así que vamos a escuchar entonces parte de esta información. Adelante. Las lesiones tienen una quemadura en el brazo derecho. ¿En el brazo Pero, derecho? En el brazo derecho, sí. Todo de la ¿Fue electrocutado prácticamente? ¿Se puede decir que murió entonces? Sí. Bueno, eh, la magnitud de las quemaduras, ¿qué se puede decir? No, quemaduras de tercer grado, solamente el brazo derecho. No, señor. Eso de las 10 vino y compró un es ahí en la cafetería y de ahí se internó a su habitación no iba a salir más. La última vez que usted lo vi entonces, ¿cuándo fue? Ayer, eso de las 9 y media por ahí. Pero se, presuntamente murió electrocutado, usted no escuchó nada, no. No se escuchó ruido, no. Escuchó no nada, escuchó no por el nada. De... ¿Usted lo conocía el señor? No, señor. Tres días tenía. De... No, en el nombre de los bueno, Señores, ahí está. Así que lamentable el hecho donde este hombre, repito, eh, perdió su vida eh, aquí en San Francisco de Macorís, en ese motel muy conocido en la Bienvenido Fuertes Duartes de, de esta ciudad, murió electrocutado, murió electrocutado este hombre, inmediatamente su cuerpo fue llevado hacia el Inacif aquí en San Francisco de Macorís. Niño de 8 años cae en un hoyo en Arroyo Seco de Tenares, un niño de 8 años de edad, Cayó dentro de un pozo de aproximadamente 30 pies en la comunidad de Arroyo Seco del municipio de Tenares. El menor fue rescatado por el personal del cuerpo de los bomberos del municipio y trasladado a un centro de salud donde fue evaluado. Así que veamos. Adelante. y vamos a realizar un inmediatamente terminemos de contacto. hasta el momento el niño no presenta rotura en ninguna parte del cuerpo hasta ahora no hemos detectado fracturas. que sí, el niño no confundido por la característica del accidente de verdad en condiciones generales estables estamos trabajando para que todo salga bien bueno ahí están verdad las declaraciones gracias a dios eh, sobre este niño eh, que fue rescatado. Bendito sea Dios. Un hombre muerto y un herido, caramba, los accidentes a los fines de semana, en un fatal accidente de tránsito ocurrido en Villarriba. Una persona falleció y otra resultó herida en ese trágico accidente. Ahí está, ocurrido el pasado sábado en la sesión de Guanabano, en el municipio de Villarriba, o de Villatapia, mejor dicho, Villa Tapia, provincia de Hermanas Mirabal. El fallecido fue identificado como Gerald Javier Rosario, de 27 años, residente en esta ciudad de San Francisco de Macorís, eh, bueno, residente, excúseme, en la ciudad de Santiago, mientras el herido es Seferino Aníbal Luna Camacho, de 27 años, residente también en el mismo municipio. Ambos fueron trasladados, se desconoce la circunstancia en la que ocurrió ese fatal accidente de tránsito. Involucra a esas dos personas. Así que todo, ahí ¿no? están. Bien. Bueno, señores, sí. miren, yo quiero saludar de manera muy especial para mi querida amiga Cheni Valerio. Chenny, la esposa de nuestro querido compañero de grupo de Concon Quemado, nuestro guirero el Polaco. Así que para Chenny, quien se encuentra de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, Chenny, el polaco me dice que la fiesta viene por todo lo alto. Felicidades, Cheney, que cumpla muchos años más, que Dios te proporcione más, más años de vida para que siga disfrutando junto a los tuyos. Felicidades, Cheney, de parte del polaco. A la pausa comercial. Antes de irme a la pausa, ¿por qué no? Vamos a ver, señor director, quiénes están. Bueno, vámonos a la pausa. El regreso más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Señores, continuando con las noticias en el ámbito eh, local, regional, vamos a ver, señor director, Colóqueme por ahí la próxima noticia, señor director, por favor, porque continuamos en esta fuerza informativa sobre todo. Roban en la capilla San Pablo, aquí en San Francisco de Macorís. Miren las imágenes de, al parecer, por donde penetraron estos malhechores, capilla San Pablo II en el municipio de Tenares. Desconocidos penetraron o perpetraron este robo la noche del pasado viernes en la capilla San Pablo II de la comunidad de Arroyo Seco en el municipio de Tenares. Los desaprensivos trajeron de dicha capilla un abanico, el sonido, una guitarra, el reloj, las cortinas y dinero en efectivo que habían recolectado para la remodelación del templo. ¡Oh, Dios, caramba! Vamos a ver lo que nos dice el presidente de la asamblea en esa localidad, Andrés Estrella Tejada. Adelante. Bueno, nosotros nos pasó lo que no nos había pasado nunca, que nosotros se metieron a la iglesia y nos llevaron muchísimas cosas. ¿Qué le llevaron? Nos llevaron eh, lo, eh, dos, eh, nos llevaron un abanico, nos llevaron eh, el equipo de música, nos lo llevaron. ¿Qué más? Toda la cortina, también nos la llevaron. Y, y también un reloj, nos la llevaron. También eh, toda, la cortina, todas no la llevaron también. dicen guitarra? Sí, una guitarra también. ¿Qué más? Entonces también un reloj y unos dineritos que tenían los de la, de la renovación, tenían en una casita en una casita, todas estas se la llevaron. Caramba, qué lamentable, miren hasta ese espacio sagrado, lo saquearon. Qué pena la... caramba, miren, yo quiero felicitar de manera muy especial, pues mañana estará de fiesta de cumpleaños para mi hermanito Adrián, bueno, su hermano, su hermano eh, Toñito Tambora, Toñito Tambora, eh, el tamborero, ¿verdad?, de Adrián Acordeón, joven músico eh, de San Francisco de Macorís, eh, que en el día de ayer estuvo mostrando su talento ante cientos y cientos de personas que estuvieron en el Festival Origen de Música y Cultura. Y Toñito demostró su capacidad que tiene como merenguero típico. Increíble, señores. Así que felicidades para Toñito, el hermano de Adrián Acordeón, que estará mañana de fiesta de cumpleaños. Felicidades, mi hermanito Toñito. Miren, internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistalvalle participan de la celebración del Día de las Mercedes, Realizaron una eucaristía y los internos del Centro de Corrección y de Rehabilitación de Vista al Valle se les permitió participar en este eh, interesantísimo evento religioso. Así que vamos a ver entonces lo que dice el director interino del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís, quien nos habla sobre la participación de esos eh, internos. Adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es José Ángel Aquino, director interino del CCR Vistal Valle, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estamos acá hoy en conmemoración del Día de la Mercedes que se celebra mañana en la República Dominicana y la Virgen de la Merced es la patrona del pueblo, pueblo dominicano y patrona de los privados de libertad. A raíz de eso, pues estamos en una celebración de hoy. En una comitiva, con una comitiva del centro y 21 privados de libertad que están asistiendo también a esta catedral para participar en esta celebración de la Virgen de las Mercedes en este día. A la interesantísimo entonces verdad que esos privados de libertad participaran de esa eh, eucaristía en conmemoración del día de las Mercedes que mañana que se conmemore en nuestro país día festivo verdad día de las Mercedes miren señores ya estamos en pelota prácticamente estamos en pelota el próximo mes inicia el pasatiempo favorito de todos los dominicanos y con ello nuestro equipo de los gigantes del Cibao desde ya se prepara así que con asistencia, eh, los gigantes del Cibao realizaron una interesantísima rueda de prensa previo al inicio del torneo. Eh, ellos afirman estar confiados de que vamos a dar la batalla sí. este año. Así que ahí está el manager de los gigantes del Cibao. Y vamos a escuchar entonces parte de lo que ocurrió en esta rueda de prensa. Adelante. Ese año, eh, obviamente, yo agarré el equipo ya con un récord negativo eh, a mediados de, de octubre, ya, ya a finales de octubre, eh, un récord negativo y pudimos eh, pasar el playoff. Eso tienes que, tú hay que aplicarlo, pero pues, tú tienes que aplicar tu, tu, tu manera, como tú vas a manejar tu clubado, tu pelotero, eh, qué rol van a tener. Y eso me, me, me costó a mí un poquito porque ya era la primera vez que yo estaba aquí. Eh, por la ayuda de los coaches, eso va a ser primordial, eh, obviamente este año nosotros tenemos tengo peloteros nuevos que nunca los he visto jugar, al menos eh, un cinco o seis peloteros que de repente yo los vi en Estados Unidos, o los tuve con los Yankees eh, que los conozco, pero obviamente eso es, ese es mi trabajo de, de, de ser un poquito, no, no solamente manager, sino psicólogo a la manera de de, de cómo entrarle al pelotero, cómo, cómo conseguir esa información de ellos, eh, porque no solamente es lo que, lo que puedan hacer en el terreno, a lo mejor es lo que lo, le está afectando a lo mejor un, un problemita en el, en el fuera del terreno, en su casa, que uno pudiera estar ayudando de alguna u otra manera, eh, pero eso es lo que uno tiene que buscar la manera de, de aplicarlo. Pues el, el, la forma mía debe ser fácil. Yo se lo dije ahorita, aquí tenemos otro compromiso con el equipo, con la fanaticada. La fanaticada aquí es exigente, todos lo sabemos, pero no podemos poner presión. Tenemos que buscar la manera de hacer lo mejor posible para, para hacer unas mejores actuaciones allí en el terreno. Y, y, y eso es lo que nosotros tenemos que aplicar. Yo principalmente como cabecilla de este equipo, eh, mantener ese crujado lo más eh, contento posible. Si ese crujado está bien, hay armonía, hay familiaridad. Eh, en el terreno de terreno se va a dotar ese, ese tipo de, de unión que está en el equipo Bueno, ahí están los, las declaraciones de Lino Rivera manager del equipo de los Gigantes del Cibao Así que auguramos todo el éxito a nuestro equipo Los Gigantes del Cibao Miren señores, ayer como les decía Vamos a ver un poquito más de imágenes ...de cómo culminó el Festival Origen de Música y Cultura... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...inició desde tempranas horas de la mañana... ...a eso de las 9 de la mañana, 10 de la mañana... ...con grandes exposiciones eh, artísticas... ...exposiciones, presentaciones artísticas... ...ahí está en Tarima con Conquemao. ...gracias a todo el pueblo de San Francisco de Macorís... ...pese a los comentarios negativos de algunas personas y en este caso de miembros del consejo de regidores de San Francisco de Macorís quienes entendían que debía de ser suspendido ese, esa propuesta cultural que abrazó ayer eh, a cientos de personas extranjeros eh, personas del interior del país de otras ciudades del país disfrutaron esto y se llevaron una gran impresión del festival origen, un festival limpio eh, limpio un festival que crecerá. Festival Origen, yo decía que fue un niño que nació en el día de ayer, pero que todos en lo adelante, todos los franco el empresariado de San Francisco de Macorís, debe de apoyarlo. Debe de apoyarlo porque el próximo año será más grande. Si este año fueron 11 artistas en escena, el otro año van a ser 20. Si este año fue un día, el otro año van a ser tres días de festival para engrandecer a San Francisco de Macorís. Otras ciudades tienen grandes festivales culturales y Origen nació en el día de ayer para San Francisco de Macorís. Me voy, pero los dejo con un poquito ¿eh? de la música de Concón quemao en el Festival Origen de Música y Cultura. ¡Feliz tarde! Mañana vuelve la Fuerza Informativa, sobre todo... nos vamos San Francisco de Macorís es un pueblo luchador ha estado presente en todas las epopeyas por la liberación de nuestro país con el puño arriba ahí todo el mundo y manéamelo así ¡Uh, uh, uh, uh, uh, uh! alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto te quieren la hora del pueblo Estoy harto Estoy